solo tengan una página abierta dentro de su equipo de cómputo en el cual están rindiendo el examen. Si tienen más de una página está generando conflictos, es lo que indica. Por otro lado, bueno, ya vemos que eh, se ha restablecido con normalidad la plataforma en relación al aula virtual. Sí, tenemos tres minutos adicionales en este caso. Doctor, tres minutos es muy poco. El tiempo que hemos perdido es bastante. Sería bueno 15 minutos. Carmen, el chat, por favor, y los invito a cada uno de los miembros, conforme a cada corte que se está realizando, se está indicando el tiempo que va acumulándose. Ya se verificó un corte de siete minutos. Ahorita se ha verificado un nuevo corte de tres minutos. Y eso se está dejando en registro por medio del chat de la presente sesión Zoom. Por esto está sucediendo todo, ¿no? constante, no sé cómo vamos a llegar a terminar, porque como son y 20, preguntas este, también hay... por eso, a ver, doctor, se lo digo pues porque yo era... para conectar el examen he demorado más de 10 minutos y luego me ha botado el sistema. Mm, lo que pasa es que algunos se han, se han conectado luego de las 9 de la noche, o sea, tienen que ver ellos también. Algunos que han escrito, no sé qué, bueno, no tengo la precisión ahorita, quién ha escrito. De se ha conectado a las, 9, a las 9 y 5. Estoy entrando recién a rendir el examen y se colgó a la página. Ese era el texto creo que escribí en el grupo de WhatsApp. Pero se están conectando después de la hora de inicio. O sea, cuando hemos previo al inicio, no hemos tenido inconveniente porque hemos verificado todo lo demás. Ahorita se está desarrollando. Pero, se está profesor, disculpe, pero en mi caso yo estoy conectada desde las 8 y 50. Y cuando ya he ido yeah. a actualizar, ya ahí se ha colgado. o sea No es que uno ha entrado después de la hora. Al contrario, esto uno estaba esperando. en mi caso yo estaba esperando. Han llegado a 8.58 y aquí entra porque supone que a las 9 es el examen y se salió totalmente y de verdad han demorado como 10 minutos para poder volver a cargar todo. Pero ahorita tenemos unos 10 minutos de, de los cortes que se han tenido. Desde el momento que han reportado, de las 9.04 que tenemos hasta las 9.10 y, y luego de las 9.14 a las 9.17. Son los cortes que hemos tenido y remudaron. Pues estamos viendo ahorita... ¿Qué incidencias más hay en este caso? Miren, en este caso adicional estoy coordinando para no, pedir por... en todo caso una reprogramación. Disculpe, doctor. Hm. Buenas noches. Renato, buenas noches. Sí, te escuchamos. El Rojas, doctor. Me, me parece, doctor, vergonzoso y poco serio o una universidad privada que tiene tanto de ingreso, no puede conseguir una línea dedicada, un servidor dedicado, cada, cada examen es eso. No es posible que usted también, ya a veces no usted se incomode de incomodarse, que eso que cada rato, de ahorita me he traído dos veces entonces me había votado botar el sem. Dos veces. Es, es un es detalle bueno, que de, ya, de ese ya en este sentido, Renato, no podría yo aportarte en ello en esta situación porque no es parte de, de la herramienta, de la mecanismo propio de personas persona. ¿no? si bien, en cierto, la universidad está estableciendo todos los mecanismos posibles para que puedan rendirlo, pero este son eh, elementos informáticos, no varían. Hay diferentes aspectos que bueno, literalmente yo no conozco porque eso es un tema netamente relacionado al tema informático y los especialistas son los que conocen específicamente por qué sucede. No, no podemos dar o comentar sobre ciertos aspectos. El día de mañana en su defecto, si tiene un horario disponible, un horario ideal, yo creo que mañana es feriado, quizás un poco complicado, pero rendir el examen bajo estos parámetros eh, sería oportuno quizás que pueda hacernos sé, en la mañana o en la tarde, que creo que hay más espacio libre, yo en la mañana... Normal, he trabajado en la plataforma, no había inconvenientes en la tarde también. Ya a partir de las 6, 7 de la noche, o bueno, 6 de la tarde, 7 de la noche, sí presento un poco la lentitud En este caso, sí, este, confirman, tenemos acá... Eso ya se ha restablecido por el momento, ¿no? estamos Entonces, avanzando. No, pero por eso, o sea, confirman profesor, en todo caso... Pero mismos, no sería presentes. más recomendable, en vez de decir que... Demos un examen mañana, extender un poco más el tiempo, por lo menos 15 minutos. Si se cuelga, es que yo no voy a poder dar más allá de un tiempo prudente, hemos perdido o sea, tiempo, se a poder Por eso, o sea, a ver, se les está buscando reprogramar mm -hmm. para que tengan la plataforma y puedan desarrollar con normalidad su examen. Es una propuesta. Si ustedes gustan, podemos seguir rindiendo el examen. Yo lo estoy poniendo a propuesta. O sea, es una opción reprogramar. Repro Hacer un corte y reprogramar en un horario. Que no tenga tanta carga que es en la mañana o en la tarde. Estamos dando el examen, profesor. Nosotros doctor, estamos Doctor, pero, pero doctor estamos... tratemos de dar hasta como se pueda. Quizás claro. algunos compañeros No, pero es que si vamos dar, a concluir los... el examen, los... se va a concluir. Bueno, no voy a algunos poder reprogramarlo. Re no, y Podría ser. Lo que, lo que pasa es que hay algunos que no han estudiado. Esto es para media hora, nomás. Profesor, el pero, examen se está dando con total normalidad. Demora claro. un poquito el tema de la página, pero se está dando con total normalidad. Y si usted lo Porque, reprograma, de, de verdad, en mi caso yo no voy a poder, yo solamente puedo ir y también tengo otros cursos que hacer. No, claro, mal, pero sino que lo que sucede es que son cuatro o cinco miembros, creo que están indicando que no pueden desarrollar el examen. Entonces, por eso, entonces, la idea es de una vez que manifiesten en todo caso. ¿Lo reprogramamos? ¿No lo reprogramamos? ¿Quiénes están de acuerdo con reprogramar en todo caso para hacerlo más sencillo, creo? Doctor, disculpe, en mi caso eh, doctor, doctor, de intervención, doctor. si me permite. eh que hay varios alumnos que no están en clase, que se han retirado por, por, para el examen, ellos estarían dando Por otro lado, que esto del internet, pero sigamos adelante, no, no, no, pero la verdad, hacerlo otro día, no, va a ser dificultoso, esa es mi opinión yo, yo también estoy de acuerdo doctor, seguir nomás el examen no yo doctor no Estoy de acuerdo si no están de acuerdo con reprogramarlo guarden silencio Entender. por favor para no generar inconvenientes ¿alguno está de acuerdo con reprogramarlo? Listo, no, ninguno no, no, no. está de acuerdo con reprogramarlo en este caso. Entonces, mantenemos el desarrollo del examen, ya tenemos 10 minutos que han sumado este, adicionales al tema de desarrollo por los cortes. Igual, si se da algún inconveniente con el desarrollo, les agradecería que puedan comunicarlo. En este caso, conforme se manifestó antes de rendir el examen, no pueden ser ni tres ni cuatro. Tenemos más de 30 alumnos en esta aula, necesitamos cuando menos la mitad, en todo caso, de los miembros están presentes dentro del, de la sesión zoom igual veo que algunos están comentando por el grupo de whatsapp pero es simultáneo no están en el en el zoom y están en el grupo whatsapp entonces necesitamos un grupo cuando menos más de la mitad de los miembros que están en la sesión zoom por favor quedamos al pendiente entonces de cualquier incidencia muchas gracias Profesor, se está colgando, profesor. Acabo de mandar otra foto y sigue colgándose. Está mal, profesor. ¿Ahora qué hacemos? No puedo continuar con mi examen. Luz, tienes que dar lectura a lo que te indica la propia plataforma. Ha introducido datos fuera de la secuencia normal. Pero ahí tienes que dar luz. Se está indicando tener habilitada una sola ventana. Tienes par. Tu correo, Facebook, eh, una, una página con un sombrerito que no es bien, es inhabilitada en la parte lateral. De eso está saturando el sistema. La recomendación del área informática es que solo tengan habilitada la, la ventanilla o la ventana en la cual rinden el examen, no tengan habilitada otra otra ventana porque eso es lo que sería mucho. doctor, una pregunta, por favor. Doctor. Sí, buenas noches. Escuchamos, adelante. Vamos a doctor. Doctor, una pregunta. Este, el caso de los asegurados, doctor, ¿se entiende por el salud o CIS? En el examen. Es de acuerdo, es de acuerdo a los temas que hemos tocado dentro de las clases. Y conforme a la, este, en este caso, a las diapositivas. Ah, ya, ya, ya. Bueno. Aparte de la parte donde estuvimos en el No por la duda. Ahí que es... No podría darte otra respuesta porque se vincularía a la respuesta del examen. Bueno, sois asegurados, no diría, pues, de repente no asegurados. Eh, eh, pero el chévere. examen se vincula directamente a lo que hemos desarrollado en clase y a las diapositivas. Y autor okay. listo y Sí, adelante, ¿te escuchamos. Doctor, este, el sistema no me a la pregunta 16. No me permite regresar. Manuel, conforme se manifestó dentro del desarrollo del examen, una vez aperturado el Olla... ...junta... ...inclusión... por usted... ...se damos ...hace cinco minutos. Tres, cuatro, cinco, seis, 7. Tenemos siete miembros que ya han podido concluir su examen con normalidad hace cinco minutos y dos hace tres minutos. Y hay dos miembros que han utilizado solo 29 y 30 minutos para poder desarrollar su examen parcial. Doctor, probablemente sean los, los compañeros que no han estado conectados al Zoom. Como les digo, si ustedes gustan, pueden desconectarse del Zoom. No ha habido ese tipo de limitaciones. Ya depende de cada uno de los miembros mantenerse conectado o no a la sesión Zoom. En este caso cabe indicar que ya tenemos nueve miembros que han concluido con el desarrollo del examen. Alguna consulta adicional, en realidad, eh, más que todo agradecer a cada uno de los miembros por su esfuerzo y dedicación que han venido teniendo, ¿no? Semana a semana, indudablemente no es el único curso que, que llevan, pero eh, en ese caso es un esfuerzo estudiar de noche. Comento que ustedes también, por, por experiencia propia, en algún momento me no tocó estudiar de noche. Y bueno, este, continúen con esta misma lucha. Eh, sabemos que es difícil a veces este, poder participar de las clases, de los exámenes hasta este semestre, si más no me equivoco, salvo que exista alguna modificación en el interín de estos días, eh, tiendose que han sacado alguna disposición nos se en relación a que deben retornarse en no al tema de las, las modalidades bajo las cuales están autorizadas eh, Imagino que en el tiempo la, la universidad estará pronunciando en ese sentido, pero este, bueno, igual no, no pierdan esta dedicación, este esfuerzo que vienen desarrollando día a día.